¿Qué pasa chavales? Bienvenidos sin demás a mi canal, bienvenidos a Grass of Cars. Ya estamos aquí chicos para una nueva apertura de máquinas. Tengo 2727 máquinas que vamos a abrir. El último vídeo que subí fue una muy buena apertura en la que lo combinamos con las Grajeas Challenge chicos. Tuvo muy buen apoyo, me gustó mucho que dejaseis un gran like. Os voy a pedir que lo dejéis aquí si os gusta que os traiga apertura de máquinas en busca de nuevos coches fusionados, nuevas legendarias, en fin. Ir farmeando la cuenta, e ir haciéndola poco a poco mejor. y Bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar. Vamos a abrir la primera máquina y a ver qué nos sale. Por pedir pedo legendarias, ¿no, chicos? Venga, primera común. Vamos a ver qué nos sale. Está el de arenero. Bueno, lo tenemos maximizado. Nos dan una gemita que me salga poco. Bueno, voy a hacer un pequeño recuento. mirar por aquí. Bueno, estaría muy bien que nos saliese el avión, el coche fúnebre hombre no te vayas a ver vale. por aquí nos hace falta uno swing, no estaría mal conseguir en este nuevo vídeo un nuevo coche fusionado para fusionar mirad esto es lo que os quería enseñar aquí me hace falta un tanque entonces me gustaría mucho que en esta apertura me saliese uno de ellos por aquí ya sabéis los tenemos prácticamente todos lo sabéis, este todavía no puedo y prácticamente los tenemos todos. Bueno, vamos a continuar. Ya habéis visto los coches ocultos. No, no ocultos, sino fusionados. Los tenemos por el canal. Bueno, épica, ni tan mal. Vamos a ver qué nos sale. No me voy a comer ahora mismo ninguna grajea, chicos. <risa> ya os digo que no. Bueno, sale el aerodeslizador que lo tenemos maximizado. Pero al menos es épica. Nos dan 5 gemas en vez de una. Así que no le vamos a hacer un feo. Nos sale otra épica. Bueno, muy bueno, ¿eh? Que salgan épicas todo el rato, claro que sí. Vale, auto choque. Auto de choque. Más cuenta de experiencia. No lo tenemos maximizado. Perfecto. Venga, vamos a continuar. Con esta última actualización de Clash of Card, chicos. Me gustó mucho. Tiene. Muy buenas cosas. Muchas nuevas. Y guay, guay, guay. Vale, este vamos a ver si nos salen también coches nupciales, de payaso ya sabéis los nuevos coches que han salido que están muy chulos cada vez crash of cars lo hace mejor está 4x4 claro que sí bueno si voy a decir algo por si no habéis visto el vídeo anterior es que dejé mi dirección en el vídeo anterior para que me mandarais dibujos manualidades bueno cartas sobre crash of cars que si queréis pues agarraré un vídeo grabando mi reacción Las pondré por aquí por la pared Que la tengo un poco vacía bueno, vamos a abrir otra épica Mirar. No sé si con la nueva actualización ha subido el ratio De que salgan más épicas Pero Últimamente me salen más cuando antes abría muchas máquinas Y prácticamente a veces Prácticamente no Es que a veces me salían más legendarias Que épicas, otra más No me lo creo otra épica, cuántas van bueno, O sea, otra vez el bueno, de Uno de 5 en 5 Por fin me planto aquí con mil gemas Como el que no quiera la cosa ¿Y ¿Cuántas gemas tengo? ¿Cuántas tenéis vosotros? Yo ahora Lo voy a mirar, o lo voy a decir Porque claro, tengo ahí mi Gepeto No veis las gemas que tengo Coche músculo 10 de experiencia Porque no lo tengo maximizado Y gemas tengo 858 chicos Vamos a continuar ¿Cuántas quedan? ¿Quedan todavía? ¿Quedan? Bueno Una común Bueno, yo a épicas La verdad que muy bien la apertura la legendaria ya sabéis que, que está muy bien Que la queremos siempre Eso no Y vosotros también Venga, ya tengo ganas de que vaya saliendo en esta apertura Una legendaria rica Bueno, coche de lujo Maximizado Ah, no, maximizado no. Tenemos al 8. La melada, melada, melada. Legendaria. O morada. Bueno, moradas. No sé si será la primera del vicio. Vamos allá. Vamos al cacahuete. Este sí, maximizado. No nos equivocamos. 861 gemas. ¿Qué voy a hacer con las gemas, chicos? ¿Qué voy a hacer? Dejar en los comentarios qué os gustaría que hiciera con ellas. Bueno, la girosfera. Más 20 de experiencia. Y ojo que nos acercamos a lo que va siendo el nivel 73. En el 72 se nos mejoró la cuchilla. Subimos al nivel 72 en el vídeo de las Grajeas Challenge. ¡Qué asquerosas estaban Por Dios. Un poco más si vomito. Bueno, un poco más, si vomito, un poco más. Vale, este corta césped. Ahí está. Más 10 de experiencia. Nos vamos. ¿Verdad? Tiene oh, que salir. Vosotros lo sabéis, eh, chicos. Con una legendaria mínimo sale. Claro que sí. Bueno, ahí está ese bus escolar maximizado. Fuera, fuera. Que vayan pasando las comunes. La gema. Pero qué pobre una gema. Qué pobre. Ya podría ser experience. Experience. Bueno. Caravana, fuera. Creo que quedan 10 maquinitas. Venga, vamos, vamos rapiditos Vamos apurando está ya está ojo, ojo. Morada Un plátano, claro que sí Venga, tomas por Saco la fruta No me gusta la fruta, eh No me gusta la fruta Otra morada, bueno La ha dado ahora por salir morada, eh Ay Bueno, coche Fénix Este coche que Está bien, rápido y tal, con el que, bueno, pues puedes jugar bastante. Y ahora sí, quedan 10 máquinas, no antes, sino ahora. 10 máquinas, una legendaria. Venga, una legendaria que tienes que dar. Como mínimo, subir de nivel. Un nivel no está mal. ¿Eh, chicos? Sabéis que otras veces empiezan a salir maximizadas y no subimos ni a la de 3. Comunes. Comunes Comune a mí. Venga, y este está maximizado. Fuera, hombre. 40 de experiencia, ¿eh? Necesitamos. Una legendaria, una legendaria. Dame una legendaria. Por favor. Totem. Que es más antiguo que el botijo que tengo ahí de cuando era pequeño. Venga, 6 máquinas. Bueno, esta 7, después quedan 6. Legendaria. Legendaria. Bien. Bien, bien. Vale, queremos el tanque. Chicos, el tanque. A las malas la avioneta. Pero queremos el tanque para poder fusionar un nuevo coche. Maximizado encima. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué rabia! Podríamos haber subido de nivel y todo Es que no tenemos suerte No tenemos suerte Y yo creo que aquí a final de vídeo Ya no sé más legendarias No van a salir Y ya si saliese sería, mira el quad El quad Va a salir ante un quad que una legendaria Venga, otra común Va a, llegar a estar el quad no, venga. Vamos, vamos bueno, el bolido clásico Maximizado Más 10 Bueno, en, esta, en estas cuatro máquinas que quedan Una rara Que no tenga un maximizado A dos comunes mínimos Porque quiero subir de nivel Ahí está la común Que nos va a dar 10 de experiencia ¿Verdad, chicos? ¿Me los vas a dar? Dámelos. No me los da No me los da, vale Tres oportunidades Tres Ah, sale común No me gusta, ¿eh? Oh, vale, fantasmal, bien, más 10, vale, tenemos dos oportunidades para subir de nivel Y solo necesitamos una, una común Que no tengo maximizada Así que Crash of Cast Pórtate bien Pórtate bien con esta común Pórtate bien Vamos allá Ya ya ya ya última. No me quiero quedar a las puertas, eh, de subir de nivel. ya voy, ¿eh? no voy a mirar. Lo vais a ver vosotros antes que yo. No lo he visto, ¿eh? Estoy mirando para abajo, no lo he visto, no sé ni el color. Vale, vale, vale, vale. ¿Me ¿Tengo que dar? Puede eh? ser. Vale, es morada. He visto que es morada. Y he visto que subimos de nivel, chicos. Vale, nivel 73. No sé el coche que ha salido. Para nada. Porque qué pasa es que, claro, he visto que se ha quitado el morado. Y pues ya está, hemos subido de nivel. Vale, se nos mejora el cañón a nivel 6. No modificador. Más 40% de daño de la bala. ¡Guas! Vale, nos ha salido el coche a pollete. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vamos a mejorar de momento... No mejorar, no. Fusionar ningún coche nuevo. Pero lo mejoraremos. Lo fusionaremos. Porque, claro. Vamos a pegarle fuerte. Nivel 73. Y vamos para arriba. ¿Qué, qué es esto que llevo todo el rato en el vídeo? Pues, donde apoyo el móvil. Lo hago así. mirar mi móvil. Ahí está ese coche apoyo. Claro que sí. Vamos a quitarlo. Bueno, chicos, me despido por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Porque digo siempre, dejar un gran like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Crash of Cars.